A ver. Aquí, aquí, aquí, aquí. Bota. Vale, ahora la tenemos. ¿Ok? Un momento, deberías escuchar. Vale, escúchalo, a mongolo este, escúchalo. Yo lo he escuchado suficiente. <risa> Escucha, que lo escuches, mi coño. ¿Pero estás escuchando? Sí, te lo estoy leyendo. para allá. Pero una pregunta, ¿dónde estás leyendo esto? ¿En el mapa? ¡Va ¿Vale? ah, coño! Con la A e, con la Q, me cago en la puta Sí, pasaba las páginas Joder, yo no pasaba una puta página, era súper retrasado mon... ¿Y para dónde Pero se tiene retrasado. que ¿Mongol retrasado? A ver, Ancient Niles, a ver, vamos a ver ¿Dónde estamos? estamos Shore en of Splendor, Glory, también. vale Oro vale, y Sin otro diario, vale Ancient Nails Ancient es esto de aquí Son estas entradas de aquí Vale ¿En ¿Qué parte del libro uh, las yo, leo no, este de Ant, Ant, Ant, Ant, Ant. Mira, es página 2. Vale, pero una pregunta. Ah, vale. Es el mismo, ¿no? Dos la última. La última. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vale, vale. Cruz solo sí. popa. Y, y, ya, y ya estaría. Por cierto, escucho una, una, una, una sirena. Vao el mal. Vao el mal. Que viven, hija de puta, que viven sirena, que tanto abuela, joder, Me ha picado una, una, una Toma sirena. ha dejado el, deja el culo divertido, ¿eh? Sí, sí, sí, uh, me ha dado, me ha dado... ¡Hostia, pero, eh! ¿Hacemos carne de, de serpiente, loco? Toma, hija de puta, perra. Vamos a hacer una, una, una salsica buena contigo, verás. ¿Aquí? Vale, ya está entrando, ¿eh? Toma, recoger serpiente. Chulo. ¡Sí, no! Ted. Ted. Ted. Espérate, que por ahí había otra. La que me ha picado también. Harry, ¿eh? al barco birrita, para que no nos dé sed <risas> ¿Eh, pues, ¿has visto nunca este juego tú? ¿Birrita o no? se trata de, de emborracharse ¿te puedes emborrachar ahí a birras? vamos, te puedes quedar ciego ciego te puedes quedar ¿Eh, por cierto de ver bajo el agua es muy real ¿eh? <risas> <risas> te lo juro vale, vamos, pues, salta Ahí, ahí, ahí. Vale, Wolf, salta y tienes que buscar un barco obligado. ¿Aquí? Sí. De momento veo un... Un bote. Un bote. Dime, a ver. Bromeo ahí. ¿Ves? Mira. ¿Vale? Uh, Barat baratija de tirón. Y aquí se tiene que descubrir algo, ¿no? Pero si te fijas delante, mira con el, con el esto. Se ve una cosa que brilla. ¿Dónde? Para adelante, justo delante nuestro. Ah, sí, pero eso bueno. debe, debe ser una baratija de esas. Voy a buscarlo. Vale, busca dentro de este barco un, un libro, un mapa, lo que sea. Peace Wing. Sí, sí, sí, sí. Es este. Es este, es este, es este. Mira. ¿Qué es esto? Recoger cuaderno de bitácora del Miggit Pig Wings. Vale. Página añadidas. Vale. Ojo, ojo, coge un cofre. ¿eh? Sí o no, ¿y qué tal? Hemos anclado al lado de Discovery Ridge. La Capitán desembarcado de Burning Blade. Hemos huido hacia el noreste. Sureste. Vale, vamos. Discovery Ridge. Esto estaba arriba. Hemos anclado en el lado de Discovery Ridge, la capitana vale, sí. ha desembarcado. Vale, Discovery sigue Ridge. Leyendo. Vale, luego de Burning Blade estamos uh, un... huyendo hacia el sureste. Nos persigue. Sur -este. Sureste. Vete vale. al sureste. Hemos pasado unos islotes a estribor. Vamos en, en dirección este-noreste. Este-noreste. Vale. Este -noreste. Este. Noreste. vale. Pasamos frente uh -huh. a una isla fortificada. Ahora navegamos vale. hacia el nor al vale. noreste. ¿Sí? Ahora, o sea, noreste ahora, ¿vale? Hemos sí. arrojado el cofre en el agua al suroeste de un archipiélago. Navegamos hacia el este. Aquí? Mm, a ver. Archipiélago me parece que es Snack Island. A ver, y si encontramos un pollo Lo tenemos que asar también Que nos falta hacer la misión esa Ahí voy a buscar un cofre, gente Tendría que estar por aquí si está Mira, veo algo ¿Qué coño es esto? A ver ah, Será, será, será ¡Toma! ¿Sí o no? ¿Sí o no? El Tito Wolfs, claro que sí Lo sabe todo han puesto cofres nuevos ahora veréis este que es es como por aquí tenía una coraza nada y con el Wolf Tito Wolf tiene una coraza nada qué qué qué qué, qué... ¿Qué tiene adentro lo ¿No va a llegar al bueno lo llevo aquí coño. A ver coño abrir sí o no sí hay sí hay Lo abrimos Páginas añadidas al relato. ¿Y esto? ¿Hay como hay como, hay como, como una figura? ¿Recoger totem? ¿De ¿Qué es esto? ¡Toma, tótem loco! Check this, check this shit, motherfuckers. ¡Shut! ¿Quién, tenía, ¿Quién tenía razón? A ver. ¿Quién era el que tenía razón? No he escuchado. ¿Wolf? ¿Puede ser? ¡Toma, totems! ¡Cógetela! ¿Y esto no se puede dejar aquí? O ¿Aquí? ¿No? Eh, colocar totem antiguo. Ahí estamos. Cerrar. ¿Pero bajo el agua? Sí, sí, sí, bajo el agua. ¡Bajo el mar! ¡Que vive el oh. Sirena, que tanto todas bajo el mar! ¿Dónde estamos, ¿es Island? Eh, sí, no, sí, sí, Snake Island, sí. Está no bastante está claro tonto, dónde tonto. es esta situación. Protege tu seguridad... Su, no... ...su guarida, el cangrejo más allá del túnel inundado. A ver, inundado. Eh, la isla de la izquierda en todo es Shipbreak Bay, está clarísimo. Sí, sí, sí, está clarísimo. La de mass. vale A ver, acá. Sí, pero creo que más... Shark Tooth game. Vale. Está justo abajo de Shark Tooth cake. Tiene ah, que estar aquí. Aquí. Márcala. Ahí un ¿Vacío? poco... A, a la izquierda, la de la izquierda. Me gusta más. Por logística, la de la izquierda. Y... Schomburg Breaker es el de la izquierda. Y las figuras de la derecha, ¿qué coño es, tío? Hostia, ¿sabes dónde creo...? Wolf, acabamos de venir de ahí, ¿eh? ¿De dónde? Del punto este, ¿sabes dónde es? Sí, donde hemos estado antes. Es la puta cueva de Merrick. Es la puta cueva de Merrick por huevos, ¿eh? Tiene que serlo, ¿eh? Pues venga, de tiro Julio, vámonos. Eh. Eh, bajo. Por la cueva esa. He bajado con ella. Vale, voy, voy para allá. Pues, eh, si veis bajones, no sé por qué son, ¿eh? Es por aquí la puta puerta esa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Sí, de hecho tiene un poco la misma. Como el, el mismo. Es mismo color, ¿no? En un plan, no color, pero sí que mismo estilo y tal, ¿sabes? Vale, tirón, ¿eh? Si me muero, me voy por culo. ¿Qué misión o, o qué te encuentras? Es la misión esta que han puesto nueva. Que la tienes que ir leyendo y tienes que ir haciendo. Y la verdad es que está súper guapo, tío. Vale, me voy a ahogar, pero... Llegamos, llegamos. Es que encima tengo hasta la mano, ¿sabes? Que voy más lenta aún. Vale. Me parece que llego, eh. No sé si llego. Voy para arriba. Eh, sí, eh, me parece que es aquí. Porque veo... Vale, pues... Ah, mira, coño, al medio, ¿no? ¿O qué? A ver. ¿Hay algún sitio donde puedas poner el totem? No sé, voy. Jejeje, <risa> le he liado. Le he liado, le he liado, le he liado fuertísimo. Le he liado, le he liado. Le he liado fuertísimo. ¡Qué coño ¡Le he liado fuertísimo! <risa> <risa> <cuándo has> <risa> le he, liado, le he Vale, no, no viene nadie, eh. Voy al anclar y tengo que eso. Vale, sí, necesito. Ah, ya está, ya, ya lo tengo? tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Eh, Espérate, no pues, yo también quiero verlo, tío. Tuyo. Tiene que haber algún sitio por aquí. Para algo. Pa oh, Pero no con la mierda, eh, tío. Ten. Yo sí veo, ¿Eh? debes estar ahí. A ver si lo descubrimos, esto es funciona, ¿eh? La es que se pone por aquí. ¿No? Y claro, tiene que estar tanto un cangrejo. ¿Y el cangrejo es esto? Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, Lo he encontrado. Ojo. ¿Qué? Venga. ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué guapo, no! ¡Dor tirón, Julio! Si lo cojo... Vale, ojo, ¿eh? Si lo ojo cojo, ahora, te ¿eh? cierro, ¿no? ¿Cojo ahora! Vale. A ver. Eh... Vale. No hay nada más aquí. vale. Hay un símbolo en forma de mano. Dale caña. Pues pongo el culo. <risa> <risa> eh... usar la L, ¿no? Prender barcero Si sí, no. Me estás contando. ¿Qué me estás contando? ¿Qué puta pasada es esto, tío? ¿Eh? ¿Eh? No puedo prender el, el barcero, tío. ¡Hostias! Cuidado, cuidado. Eh, tenemos que ir rápido, esto se va a llenar Vale, tenemos que tenemos que poner esto, vale Julio, eh, vale, un... los libros Escucha Vale, eh, es el del medio, es el del medio, es el del medio, escucha Tres barcos, tres barcos Y. y una Tú mismo, ah. tú mismo No están los barcos No hay barcos, tío ¿Cómo que no hay barcos? Ah, pues será este último, vale, será este último pues este. Ah, espérate Que es el primero de todos Aquí Aquí, vale, este es el primero, vale, vale Vale, vale eh, Cuando te diga, eh, ahora Madre mía ¿Qué me estás contando, Madre. Julio? Vale, ahora, ¿qué? Vale, Segundo, segundo asalto ¿Tenemos algo que nos indica el segundo asalto? ¿Ha pasado algo? Se está entiendo, segundo asalto, vale Barco, barco, a ver si podemos, barco, barco Barco, vale Vale, barco Ahora han cambiado barcos? Barco Sentido la corona. Barco y Dale Vale Vale Último La tercera ronda Vale ¿Corona? Venga Este lo tengo ahí puesto ya Las tres familias Las tres familias. Eh, Aquí falta familia ¿Una? Familia vale. Hecho Vale perfecto Madre mía ¡Madre! ¿Qué nos dan? ¿Qué es, esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué paranoia! ¡Ea! ¡Esto es fuera! ¡Esto es fuera! ¡Es fuera, es fuera! ¡Es la entrada a la cueva! ¡Oh! Vale, vamos, vamos, del tirón. Coge el tótem y lo vendemos, ¿no? ¿O qué? No puedes, no podemos. No podemos cogerlo. O Saca ahí, Del tirón. No para el loot de la travesía, así que debe estar aquí. ¡Míralo! Aquí hay algo. Espera, espera. Aquí hay algo, eh. ¿Blaster? blaste, dale, dale. Recoger. Descubre medallón dale, de, la de la cripta. ¿A volver? ¿A volver? Bueno, vamos por el o no? ¿Se tiene que volver? Pero. ¡Lol! ¡Wolf! ¡Sube! ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? ¿Y este esqueleto? ¡Y usted! ¿Hola? ¿Qué te iba a decir? El barco está ahí donde lo hemos dejado, ¿no? Sí. Eh. No ¿Tú estás ¿Llevas el medallón? Espérate, espérate. ¿Y no nos dice nada esto? No, pero tenemos un medallón y aparte Pone el medallón de la cripta Eh, pues venga, de tirón. Vale, cogemos el medallón y volvemos, sí. ¿no? Vale, venga. Venga, venga, de tirón. Qué buena, ¿no? Está siendo muy épico esto, eh. Es, pero está. es que es, es lo mismo que pasó con lo del Megalodon. A mí me encantó la historia esta me encantó. Sí, sí, sí. La putada que el Megalodon estaba como muy perdido, ¿sabes? No sabías si no te indicaban. Al menos aquí, al menos aquí está más indicado. Bueno, tienes que empezar un poco, obviamente, pero está súper bien, ¿sabes? Eh, qué guapo, tío, súper épico está siendo este, este, esta misión y me parece que hay más, ¿eh? De misiones de estas. Sí, sí, sí, hay muchas, ¿eh? Qué grande, tío. Guau. Qué guapo, este del sci Cis sí, mola. Madre. Este contenido mola, ¿ves? A ver qué está, a ver qué, a ver. Hay una puerta, esa puerta se tiene que abrir con algo, ¿no? Dale, eh, espera, espera, espera, espera, espera. Colocarme de la, de la cripta. ¿Qué dices, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a pasar ahora? Es la misma isla, vamos, ¡Ah! Tenemos que ir a buscar a los tres, vale, vale, vale, vale, Julio. Vale, Julio. Hacemos una cosa. Me parece que es aquí. ¿Tienes que cavar o algo? No sé... Es... ¡Oh! Eh, Verdad, tío. Que jo... Somos mongolos, eh. ¡Vamos, que sí! ¡Qué grande! ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué grande, oh, tío! Mira. ¡Qué grande! Quedado, no? no lo hemos visto y pensado que... ¿La tienes que cavar o algo? ¡Qué grande! Ha salido otro de estos, eh. A ver, caña tienes igual. Vale. vale. Me aquí. Eh, voy a poner este, ¿vale? Vale. Lo pongo, eh. Venga, puesto. Vale, eh... esto está debajo del agua y está tomado por culo, Julio. Lo este, vete a mirarlo a ver si lo encontramos. Tienes que verlo a simple vista, eh, porque no puedes cavar bajo el agua. Claro. Voy para allá. Pero hay muchas rocas con plantas. Ya, ya, ya. Esta va a ser chunga, ¿sabes? Ahí he pegado algo. Algo que brilla. No sé si no, es.. A... es un tesoro, eh. Tiene que ser un círculo blanco, ¿no? Seguramente. Bueno, dorado. Uy, ¿ahora no brilla? Ah, eso de ahí. Ah, ¿esto qué coño es? Ah, pues sí, es esto de aquí. No tiene nada que ver esto con la foto. No tiene nada, absolutamente nada esto con la foto, eh. Pero absolutamente nada, eh. Pero nada, eh. <ríe> o sea. Venga, va, va, va, dale, dale, dale. Se viene, se viene, eh, eh, se viene, se viene. A ver. A ver qué nos muestra. Vale. ¡Oh! Sí o no, del tirón Vamos. Del tirón ¿Ojo? ¿Qué es esto? ¿Quién es showbreaker ese? ¡Cógelo! ¡Ah! Eso es lo que te. lo del. ¡Qué guapo! Esto es lo que, lo, lo que le tenemos que... De, eh... Le tenemos que... Se? Sí. Le tiramos a, a, a la cabeza y le damos esto. Comienza la gran aventura. Ah, ahora comienza, ¿no? O sea... Todo justo ahora comienza, ¿no? En serio, Julio. Eh, pero a Rush, ¿eh? Yo esto no lo pierdo, Hay eh. que entregárselo al, al, al pavo ese. Sí, mira, ¿ves? Reúnete a la persona misteriosa de cualquier puesto de avanzada. Vale, vale, vamos. vamos. Vamos, vamos, vamos, Dale, dale. Vamos. Dale, dale. Eh, eh. ¿Has visto que hay aquí un cofre? Esto es que... Sí, muy bien. Dale. Por el fantasma de gran conocía eh. conocí la historia, pero el tenía en mis propias manos, nunca pensé que llegara a verlo. Eh. Algo va mal. La pasé que otorga poder de que debería tener cuatro joyas, pero han desaparecido. Pues oh, sí, la verdad es que sí. Sin nada, no, no cinco minutos en esta niebla. Déjame pensar. Sé que el Capitán Blue llegó a Shores of Gold. Si es cierto poder que conozcas la ubicación de las piedras perdidas, aunque no nos lo contaría. Se viene. En ocasiones, hasta los mejores piratas son víctimas de la codicia. Los ataques de los huesos les dan poder, bueno, los corazones. Briggs es una de esas abominaciones. Es La gente los llama lores, esqueletos, y la mayoría de los piratas viven oh. nada más verlos. Lores esqueletos. ¿eh? Ni siquiera los órdenes de las almas, se atreven a desafiarlos y, corazón, pero tú, tú tendrás que cazar uno. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Tenemos ojos y odios, eh, pero todo es si Si encuentras si, si una de las piezas perdidas, me encargaré de que la coloquen en el subroble Ven por ti. Vale. Por ahora, me he puesto de verdad. No, pero la los esqueletos. Los reventamos, vamos, lo dejamos sin piernas. Perra, que es un perro. Historia completada. Hombre, y ahora, a ver si no da money, ¡Eh! Un elogio ahí, del Elogio. ¡Eh! ¿Se tiene que votar también esto o qué? No, no, no votes, no votes. No, no, no, no, no. ¿Por qué? Un momento, debes momento. buscar mi advertencia, no te que, que ser una ordinaria travesía ordinaria. es la misma, es la misma, es la misma. ¿Sí o no? no? No. No. Un sombrerico, eh, cuidado. Sí, por fin, un sombrero. Dicen que la trata de una isla, de una riqueza, secretos... Eh, nos han dado algo, eh. Ah, ¿lo mismo o qué? Sí, es la misma misión. Y una cosa, para matar eso que tienes que facher. A ver, esto... aquí. Hay que con ella, ¿no? No, no, no. Hay que pegarle. Like. Vale. Otro. Pues ya estaríamos. Qué bueno, tío. Qué guapo. Esto está siendo muy épico, eh. Hablar con la raza entrada y descansa. ¿eh? Cómeme toda y hazme una mamada. No, eso no era, eh. <risas> de bueno, que se me va a quemar esto. Gente, ahora vengo. <risas> Coño. Abominations. Otra abominación. Madre mía, qué abominaciones. Sí, congeleta. Vamos, eh. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Hola. Cuidado. El capitán, ¿no? ¿Le debemos quedar? Capitán, ahí, dale, a ver. Hijo de puta. Ojo la música, ¿eh? Sí, sí. Venga, tiro. Tengo una llave. Descubierta la llave, esqueleto. ¿Vámonos? ¿Dónde? A la mierda, antes de que no remonte. Venga, va. Yo me voy. Me estoy yendo. Joder, vamos rápido, eh. ¿Cuánto nos falta para llegar? ¡Wolf! Mira para adelante. ¡Eh! ¡Mira, no sé eh. ¡No toma. ahora. ¡Vamos! ¿Están esos ¡Ah, de ah. de so surrounded by bones. Es fácil olvidar que ellos eran No one what nadie lo que witness. a Some secrets such as de we, the order of souls, are forbidden to share. By recall's light and wisdom's might, Behold the true power of the order of souls. There are you left with the knowledge to create an artifact with such potential. arriba y adentro, luego que lo frega esto. Si es que... está vivo. Ojo, Si viene Julio. Gracias. Muchas gracias. No jodas Julio. ¿Y esta brújula qué hace? ¿Vale? ¿Tienes tú también la brújula esta? Sí. ¿Y qué se vale, para allá. ¿Y qué da? ¿Eh? ¿Y cómo se, cómo se coge? Ah. En objetos. ¿Lo... No, objetos no. En misiones. Oye, bueno, pues, no, oye, escucho, escucho a alguien aquí maldicirme Ah, volver a tener carne. Mira, hostialo. ¡Vuestro blusto corre, ven, ven, ven! Le llego, llego! ¡Corre, Corre, corre, corre, corre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. ¿Escucha? Mira, mira, mira, mira, hay un barril. Hay un barril, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Los ves o no? Ah, wow, wow. ¿Qué me oh. Cuidado, ¿eh? Cuidado, no, mira. Mira, que este está ocho, ¿eh? ¡Oiga! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, que se empalma, ¿eh? ¿Qué me, está ¿Qué me estás contando? Está matado. ¿Qué me estás contando? Que se ha flipado ahí. Se ha sacado el trago. ¿Está muerto? Magatura. ¿Qué es esto, tío? ¡Jula, calavero! ¡Qué guapa, ¿no? ¿Y ahora con esto qué hacemos? Reúnete con la mandíbula. ¡Qué asco, tío! Un aparcamiento así no te lo hace cualquiera, te lo digo, ¿eh? Tiene ese carnet de barco. <risa> bueno, he ha estudiado en la mismísima oh. y exquisita A ver... Se está tocando, ¿no? ¿La estás viendo, no? Se está no. Se está haciendo terrible pajote ¿eh? con la calavera. Sí, pero me, me, me puedo dar la burpa, ¿no? Claro, sí, sí. A mí qué me miras, cachaperra. ¿Qué? Y la pasta, suelta la pasta. Mira, Fumador eh. ahí. Si viene. Tremenda droga. Ojo. Y ya se lo come. A la mierda. Perdona. Eh, una cosa que te voy a decir, eh, Julia, solo una cosita, que me he jugado la puta vida por esa puta calavera y la tiras al suelo, vente, vente, que, que, que te lo que espera. lo digo, Bueno. Tres Bueno.